Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a este programa de América Directo. Aquí informamos de todas las noticias que no dicen otros medios de comunicación al otro lado del Atlántico y también aquí en España. En el programa de hoy tenemos a un invitado especial, a nuestro querido eh, señor Solaeche. Buenas noches, don Juan Solaeche, ¿cómo está usted? Muy buenas noches Jesús, gracias por invitarme. Don Juan, eh, estamos viendo unos tiempos muy convulsos desde el punto de vista de lo que está pasando en Hispanamérica, Una Hispanamérica que cada vez vemos cómo se va desintegrando en manos de ese marxismo cultural, de ese marxismo de Grupo de Puebla y sobre todo en, del crimen internacional que dominan esos personajes. Uh -huh. Bueno... Eh... Unido a esta crisis internacional que se está cebando intensamente en todo lo que, son, en todo lo que es Iberoamérica eh, y con esa debilidad en la gestión por parte de los gobiernos eh, que van ocupando el poder en, en nuestros países hermanos, en efecto, eh, está dando lugar a, a bueno, pues a gente que son delincuentes, como es Lula da Silva, porque no olvidemos que nunca se le dio absuelto, sino que prescribió porque fue una negligencia del magistrado, hizo una garzonada eh, tipo Baltasar Garzón. Estamos de, hablando de Lula. Claro, estamos hablando de Lula. De Petro, de Claro, la con claro, la claro es decir, estamos, de Maduro. De, en efecto, es de lo que colabora. Amigos. Claro, de, de, de, tenemos, de, o sea, tenemos la suerte de tener unos países hermanos inmensamente ricos en recursos. Que, que se está demostrando que por más que tengan gobiernos negligentes que dilapidan cientos de miles de millones de dólares, el país sigue generando, ¿no? Pero desgraciadamente no tenemos, uh, no tenemos unos líderes iberoamericanos que gestionen. La palabra es gestionar dignamente y profesionalmente sus gobiernos. Pues efectivamente amigos, la verdad que lo que está pasando en Hispanoamérica es terrible. Y un ejemplo de ello es lo que está pasando en Ecuador. Atención lo que dice esta noticia. Ecuador se deteriora con rapidez por el narcotráfico y la inestabilidad política. Dice, situado en los ...principales países productores de coca... ...Ecuador se ha consolidado los últimos años... ...como territorio de tránsito de droga... ...lo que ha hecho aumentar exponencialmente la violencia... ...y está empujando la emigración... ...la inestabilidad política... ...con un presidente sujeto a un proceso de posible destitución... ...empeora la perspectiva del país... ...los datos económicos no son de momentos preocupantes... ...pero la división política puede acabar... ...complicando las finanzas nacionales... ...atención amigos... ...todo esto que está pasando en Ecuador... Todo esto que estamos viendo en Ecuador, esta violencia que ustedes ven en pantalla, ahí lo tenemos. Eh, lógicamente no es casual. O sea, que eh, los narcotraficantes se hayan instalado en Ecuador, de que el ASO haya tenido que hacer un estado de excepción en determinadas cosas, en zonas, que todo corresponde a un plan, señor Solaeche. Un plan que viene directamente de ese grupo de pueblos, de ese Fodo de San Paulo, que lo que busca es la inestabilidad política en Ecuador y sobre todo que el crimen organizado, cuyo eje principal de parte de Venezuela, pues extienda sus tentáculos al resto de Hispanoamérica. Sí, eh, a ver, el presidente Lasso es el único presidente de ideas conservadoras de los pocos de la región que, que se mantiene, por lo tanto se está viendo acosado por otros líderes regionales de distinto signo político. Bien, vamos a hacer un, una breve introducción de, de la situación de Ecuador. Ecuador, eh, ya en el 2015 se hace un informe sobre el tema de Save the Children, donde más del 46% de los colegios y de los alumnos han visto cómo en su propio colegio, ya desde el 2015, eh, impera la droga, el consumo de droga y el tráfico de droga. Eh, Ecuador, que hasta hace muy poco pues estaba el, pu el puesto 18 en violencia regional de homicidios, con índice de homicidios actualmente está en el cuarto detrás de él está en México y por delante obviamente están sus compañeros de región como es eh, Nicaragua, como es Honduras como es eh, Venezuela ¿no? en este momento que Ecuador esté el cuarto puesto en homicidio es complicado, ¿por qué? porque ya en el 2003 se autorizó el uso de armas para, defen para defensa de los ciudadanos ¿no? eh, claro si analizamos la coyuntura del mundo, del mundo del comercio internacional de la droga, Colombia, eh, con los acuerdos con las FARC del 2017, bueno, ha tenido que derivar su tráfico. Y entonces ese tráfico a través del puerto de Guayaquil, que es uno de los mayores puertos de ahí del Pacífico, es el que está recepcionando, antes era el del de, puerto de Esmeralda o Tumaco, que eran más pequeño, pero claro, dado al gran tráfico y a la gran conexión con Europa y con Estados Unidos, del mundo de la, de la cocaína, del mundo de la droga, bueno, pues toda la droga colombiana está utilizando Ecuador para, para el tránsito. Entonces, ¿qué es lo que está originando? Bueno, pues está originando la guerra de clanes, las crisis, los, los cohechos, las compras de votos, etcétera, etcétera. ¿no? Esto ha originado que Ecuador caiga en una crisis institucional brutal porque, lógicamente, eh, Ecuador no es Colombia, Ecuador no tiene la riqueza de una Venezuela y no estaban preparados para todo lo que le ha venido encima. Fíjate que, además, las mafias internacionales están llegando y son las mafias de, de los albano-kosovares. Las mafias italianas están allí ya encampando por sus respetos en, en Ecuador para, para instalarse. Pues amigos, vamos a conectar con nuestro querido Marcelo Moncayo, eh, periodista ecuatoriano, precisamente para que nos relate... ...lo que está pasando en su país de, de origen. Buenas noches, don Marcelo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús? Un placer estar contigo y poder conversar sobre... ...lo que está pasando en Ecuador. Ecuador verdaderamente se está convirtiendo... ...digamos en la siguiente pieza... ...de esta partida de ajedrez... ...que están jugando las democracias contra el marxismo... ...y este marxismo además utilizando de una forma... ...muy inteligente el crimen organizado... ...en este caso los, los grandes capos de la droga ¿no? Sí, digamos que los, los grandes cerebros de todas estas redes de narcotráfico que se están eh, desarrollando en el Ecuador de alguna manera, han sido más o menos detectados principalmente en México. ¿ya? El cartel de Sinaloa ha abierto sus redes hacia el Ecuador y ha captado a bandas locales. Tenemos los nietas, los latinquín, los choneros y otras más, que tienen también a sus grandes líderes en las principales cárceles del país. Entonces, desde las cárceles se ha estado orquestando eh, gran parte de todo este caos que está viviendo el Ecuador a raíz del narcotráfico. Solo para darles un dato, en el 2010 se incautaron aproximadamente 18 toneladas de cocaína. El año pasado, más de 200. Imagínense cómo ha crecido el el incremento del narcotráfico en el Ecuador. A raíz, eh, las razones pueden ser muchas, inclusive la mala situación de vida que generó el COVID, la corrupción, las, males, las malas gestiones de los gobiernos que vienen desde la época del socialismo de Rafael Correa, inclusive se critica al actual presidente por una gestión débil. Entonces, todo esto está llevando a que el Ecuador esté literalmente inmerso en una situación violenta completamente inasumible para los ciudadanos. Como decía el contertulio, Ecuador de ser catalogado hace muchos años como una isla de paz, porque para los que no tienen claro el mapa de Sudamérica, Ecuador está en el centro entre, entre Colombia y Perú, que son los dos países principales productores de cocaína en el mundo. Entonces, el Ecuador siempre fue, pese a esa situación geográfica, una isla de paz. Pero ahora el narcotráfico tiene... Eh, tan penetrado con penetrado el Ecuador que el Ecuador ya se ha convertido en un paso continuo de los narcotraficantes algunas personas, algunos analistas asumen que esto son las consecuencias de haber eliminado en el 2000, 2000, 2019 creo si no, mal, no, no recuerdo, la base de Manta que era una base militar eh, estadounidense que estaba en la costa de Manta y que tenía como función controlar, detectar y neutralizar a bandas criminales. Pero esa base, esa base fue eliminada en la época de Rafael Correa y ahora no hay un control internacional ...para que en el Ecuador no se esté dando esta triste situación. Estamos hablando de un Ecuador... ...digamos que hay un crimen organizado, digamos, eh, nativo... ...pero también están viniendo bandas internacionales... ...de, de otros países, como ha dicho, desde México, etc. Hay noticias que también han venido, digamos, bandas internacionales... ...desde la propia Venezuela para, bueno, echar más madera... ...a este asunto, el señor Lasso... ¿Qué tendría que hacer en estos casos y, y cómo podría salvar tanto su situación política, que es muy crítica, como la situación tan crítica que vive el país, que está al borde de, de, de ser tomado directamente por el crimen internacional? Bueno, el presidente Lazo, recordemos que en febrero convocó una consulta popular entre en las cosas que se le preguntaba a la ciudadanía era permitir que las Fuerzas Armadas tuvieran mayor control sobre el territorio nacional, porque la Constitución ecuatoriana permite, pues, atribuye a las Fuerzas Armadas un control externo, una protección de las fronteras externas. Pero se quería que las Fuerzas Armadas también tuvieran eh, cierta autoridad hacia el interior. Las Fuerzas Armadas solo pueden eh, operar dentro del país, hacia dentro de las fronteras, en estados de excepción. La gente rechazó esa situación porque decían que se podía caer en violación de los derechos humanos y todo lo concerniente a, esa, a, a eso. Entonces, hay gente que critica que la ciudadanía haya rechazado ese tipo de cosas. Lazo le han pedido. Que inicie un proceso de aceptación, y él ya lo anunció: deporte de armas para que los ciudadanos puedan defenderse debido a la falta de capacidad del Estado ecuatoriano de proteger a ciudadanos. Y otra cosa que es quizás lo que más se le solicita a nivel ciudadano al presidente Lazo. Es un control de las fronteras, porque recordemos que el presidente Rafael Correa implementó una cosa que se llamó la ciudadanía universal, que permitía que cualquier persona del mundo pudiera entrar al Ecuador casi sin ningún requisito. Por eso pasó lo que estaba diciendo el compañero que también estaba entrevistando, que Ecuador fue cooptado fue captado por mafias albanesas, croatas de Montenegro, y Rusia y Serbia, cosas que nunca se habían visto en el Ecuador, aparte de eh, las bandas latinoamericanas, mexicanas, venezolanas. Entonces, se necesita un control migratorio sumamente más intenso para que no pueda entrar cualquier persona al Ecuador. Se necesita revisar récord policial, antecedentes penales, quiénes son estas personas, porque el Ecuador se ha convertido en un área de flujo de migración de otros países sin ningún tipo de control. Debido a la situación que está pasando con la dictadura de Nicolás Maduro, muchísimos venezolanos están bajando hacia Sudamérica, pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Chile, eh, Argentina, y se están quedando ahí. Y entre esas personas, que puede ser que seguramente habrá ciudadanos eh, con buenas intenciones, también se están filtrando muchos delincuentes, gente que al único que han llegado al Ecuador es para ser parte de estas bandas locales y participar en grupos de vacunadores, vacunadores se llama la gente que extorsiona a los, pequeños, a los pequeños comerciantes, a las pequeñas empresas, se han convertido en miembros de bandas locales, como son los choneros, los latinquín, y todo ese tipo de cosas están generando esta situación de violencia. Imagínense que de todas las muertes violentas que hay en el Ecuador, el 80% están vinculadas con el narcotráfico. Entonces. Es el principal delito que está ocasionando esta, esta violencia que tiene al presidente entre las cuerdas y que ha ocasionado que su popularidad baje a niveles eh, increíbles. El presidente entró con una aceptación de más del 72% y ahora está casi en el 15% y aún no cumple ni dos años en el poder. O sea, es realmente preocupante lo que está pasando en el Ecuador, tanto a nivel de delincuencia y a nivel político. Pues don Marcelo, muchísimas gracias por contarnos lo que está pasando en Ecuador, en ese país hermano. Y esperemos que pronto el señor Lasso tome medidas para parar esta ola de crimen. Un fuerte abrazo. Gracias a ti. Y eso si es que Lasso logra permanecer en el gobierno, porque es posible que en los próximos días sea destituido por no tener un apoyo suficiente en la Asamblea Ecuatoriana. Pues esperemos, esperemos que permanezca y haya un poco de estabilidad política en el país. Un fuerte abrazo y cuídate mucho, Marcelo. Igualmente para ti. Suerte. Eh, me quería puntualizar aún muy rápido don Juan? No, lo del tema del gobierno, él tiene una asamblea son 137 asambleístas 104 en principio votaron el tema de su impeachment y él en vez de dimitir y, y, y crear una nueva asamblea él ha preferido que se mantenga la asamblea no la disuelve, cree que se puede defender su postura y que algunos legisladores eh, cambien de opinión porque claro con 90 le destituyen, ¿no? entonces no olvidemos que él está con el FMI y ha conseguido un crédito de 700 millones de fondos eh, porque está reestructurando la deuda, eh, un, un plan económico y el FMI tampoco vería con muy buenos ojos un cambio de presidente a dos años. Pues vamos a continuar amigos porque atención lo que está pasando en Brasil, el Brasil de Lula que se echa directamente en manos de la Rusia de Putin dice esta noticia lo siguiente, Brasil rechaza las críticas de Estados Unidos sobre su postura en la guerra de Ucrania dicen el gobierno gobierno de Brasil, que solo buscamos la paz. Eh, don Juan Solo Eche, ¿qué está pasando con este gobierno... ...el brasileño con este gobierno que ganó las elecciones... ...de la forma que ganó, que todo el mundo sabemos... ...aunque los medios de comunicación lo, lo oculten... Eh, ...que se ha dado un giro, aunque Bolsonaro... De alguna forma tenía también buenas relaciones con Rusia, pero eh, digamos el giro que ha dado Lula lo que demuestra es que los bolivarianos eh, y los marxistas están muy cerca del régimen de Putin. ¿no? Claro, eh, Putin eh, lleva ese doble lenguaje, por una parte se hace querer o intenta hacerse querer por los partidos eh, de derecha eh, católicos cristianos, ...con ese lenguaje, ese mensaje de que es la iglesia ortodoxa... ...y que es la defensa de, de la fe... ...y por otra parte se une a estos líderes eh, totalmente radicales... ...de izquierda, ateos, agnósticos, etcétera... ...de la más lineadura trotskista eh, que existió... Eh, ...para hacer sus negocios. Ha declarado el, el, el canciller de Brasil que... ...que lógicamente, Brasil, en contestación a, Kirby, a John Kirvin... ...el representante de Estados Unidos... Brasil tiene 195 años de relaciones estables con embajadores permanentes, tanto de Rusia en, en Brasil como de Brasil en, en Rusia. ¿no? Es decir, esto es lo que te demuestra es decir, oiga, que nosotros llevamos de toda la vida. Lo cierto y verdad que aquí de fondo está el tema de los BRIC. Es decir, Brasil está en ese gran grupo mundial que se ha orquestado, junto con China, Rusia, en fin, Nueva Zelanda, etc. ¿no? Ese BRIC que es el que está poniéndose enfrente de Estados Unidos, que le está diciendo, nosotros estamos creando un nuevo orden mundial, sobre todo un nuevo orden económico, y lógicamente nosotros no... No te necesitamos el hecho de que, de que Lula vaya a venir a Portugal a hacer me parece que es el día 25 de abril a participar en la asamblea. Pues claro los grupos de Ucrania nos dicen que es que, que es que Brasil no apoya suficientemente a Ucrania. Tristemente Ucrania tiene que darse cuenta que es que se está enfrentando a una gran potencia mundial. Entonces claro Brasil en política solamente hay intereses. No hay amigos. Entonces, claro, eh, Brasil, que está en ese BRIC junto con China, Rusia sí, y va. tal, es eh, decir, mire usted, eh, yo bastante estoy haciendo que no estoy mandando armamento a Rusia, que lo podría hacer, que lo podría contestar, porque Europa y Estados Unidos le están mandando armamento a Ucrania y porque en otros países pueden hacer lo mismo con, con Rusia. ¿no? Entonces, lo que le está contestando Brasil a Ucrania es decir, mire, nosotros lo que queremos es la paz, queremos que esto termine cuanto antes, no creemos conveniente que Estados Unidos y que Europa estén. ...estén aportando armamento más a esta guerra de Ucrania Rusia... ...y tampoco nos pidan ustedes a nosotros que hagamos una declaración eh, formal contra Rusia. Pues vamos a continuar con el señor Lula da Silva, amigos... ...porque, atención, lo que dice... Este personaje, este personaje siniestro, donde los haya. Dice lo siguiente en la noticia, dice Lula llevará al G20 su plan de controlar las redes sociales a escala mundial. El presidente de Brasil destacó desde Emiratos Árabes Unidos que acabar con la diseminación del odio en las redes sociales de todos los países es un tema que debería ser abordado por las mayores potencias del planeta. En febrero envió una carta a la conferencia global de internet for Truth realizada por la UNESCO en la que pidió que se establezca una regulación de las plataformas digitales a escala mundial con la excusa de evitar que, que amanezcan eh, o desaparezcan las democracias. Es curioso, ¿no? Que Lula eh, hable de control de, los, de las redes sociales para que no desaparezcan las democracias cuando... Hay que poner en duda que Lula verdaderamente sea un verdadero demócrata cuando, bueno, pues todo hemos visto la forma que ha hecho, cómo ha actuado a la hora de llegar al poder, cómo ha utilizado el Tribunal eh, Supremo de Brasil de una forma torticera, poniendo a, a sus sicarios. Y además, ¿cómo en Brasil, estando Bolsonaro? A todos los que se, se ponían a Lula en redes sociales, el, el Tribunal Supremo de Brasil actuaba contra ellos. Eh, claro, en una democracia tiene que haber versiones de ambos lados. Claro que desde el lado de la derecha hay gente que genera odio, pero también desde estado de izquierda lo que pasa es que las redes sociales solo van a taponar a la opinión de derechas. ¿no? Tú fíjate que además el, el argumentario que dicen es que eh, a través de las redes sociales digitales pues están haciendo eco de, de atentados, asesinatos y tal. A ver, eh, señor presidente Lula, eh, los niños de la favela llevan muriendo desde hace años en Río, eh, eh, asesinados, masacrados, califíquenlo usted de lo que quiera, pero, hombre, que no ha, no ha hecho falta las redes sociales para que todo el mundo supiera lo que sucedería en las favelas de Río de Janeiro. Normalmente cuando, siempre son un dictador. Cuando atacan los derechos de libertad de expresión, normalmente siempre son los dictadores. ¿no? En el caso de Lula da Silva, sabiendo que es un delincuente convicto y confeso, pues, hombre, eh, no me parece que sea él un aladiz de la libertad. Él habla de que ha habido que un, un joven de 25 años se mete y asesina en un colegio, en una guardería, a cuatro niños y a otros cinco niños de corta edad. O que otro señor va a un hospital, le cura unas heridas y eh, eh, va y, y ataca a los sanitarios. Vuelvo a repetir, no hace falta las redes sociales ni controlar las redes sociales para evitar eso. Toda la vida en Brasil ha habido en el tema de la favela son unos ataques brutales, eh, sanguinarios... Eh, ...esas racias de las mafias y no ha hecho falta redes sociales y además... Pero qué odioso, o sea, las redes sociales para mí, Sí, pero, es pero es que, para el resto que no opine. Pero es que te cuento una cosa, cuando llega eh, Elon Musk a Twitter... Eh, ...después de estar una temporada y darse cuenta y analizar lo que es su empresa... ...que para eso se la compra y es el propietario pues descubre que los servicios de información e inteligencia de Estados Unidos estaban utilizando Twitter. Es decir, todas las noticias eran filtradas por los servicios eh, secretos o por los servicios de seguridad de Estados Unidos para controlar la información. Entonces lo que hacen los Max dicen no, se ha terminado. Esto no vuelva a suceder. Twitter es independiente, Twitter es libre... Eh, y Twitter va a, a no va a estar sometido a una censura previa, que era como tenía eh, Biden, uh -huh. tenía a, a Twitter. Y eso lo ha demostrado Elon Musk. Es decir, no, no lo dice cualquiera, lo dice el bueno, propietario, el dueño. A, a, al presidente de los Estados Unidos le cerraron la cuenta, claro, sí, que Donald Trump. Claro, eh, pero se la cierran a Donald Trump, es decir, claro. a los republicanos. ¿no? Entonces, eh, que gente con tan poco carisma democrático y legal, sobre todo, con una honestidad y con una moralidad demostrada, hable que va a llevar al jefe entre la censura previa, es algo que a mí me preocupa. Pues vamos a seguir hablando, amigos, del de escándalo de los papeles del Pentágono. Y concretamente de esta noticia que dice que una ex militar de Estados Unidos está detrás del Donbass, eh, detrás de las chicas del Donbass, dice la cuenta por rusa que ayudó a la filtración de documentos. Dice el grupo de cuentas en los medios sociales dedicadas a la difusión de propaganda rusa conocido como las chicas del Donbass, eh, que... Que publica una información falsa o manipulada en inglés sobre la guerra en Ucrania fue uno de los canales de difusión de los documentos de inteligencia confidenciales filtrados recientemente por el Pentágono. Eh, las chicas de Donbass tienen miles de seguidores en su canal de YouTube, sus cuentas en Twitter y Telegram y en el podcast Spotify y a través de estos canales la presentadora hablando en inglés y con un una suave acento ruso expone puntos de vistas a favor del presidente ruso eh, Putin y el esfuerzo bélico de Rusia contra Ucrania según relata The Wall Street Journal La identidad de Sarah Bills es oficial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos fue revelada inicialmente por la organización de Amigos del Atlántico Norte o un movimiento organizado en las redes sociales dedicado a contrarrestar la propaganda y la desinformación rusa sobre la guerra en Ucrania y publicado por Malcontent News, una organización noticiosa dedicada al combate contra la desinformación y la propaganda El perfil de la cuenta de Telegram ...de las chicas de Donbass, gestionado por Bills... ...afirma que la cuenta se dedica a la guerra de información al estilo ruso. Sus cuentas, entre otras, difundieron las filtraciones de información clasificada... ...de los Estados Unidos que recientemente constataron... ...la detección de la Guardia Nacional, Yacht Teixeira. Pues más madera en este caso, ¿no? Las chicas del Donbass que son capaces de... ...de meter, de filtrar toda esta información... Papeles secretos del Pentágono, un Pentágono que queda de nuevo en ridículo, un señor Biden que queda de nuevo en ridículo, hay que recordar cómo salió los Estados Unidos de Afganistán. Hay que recordar cómo está actuando el señor Biden en esta, en esta guerra, muchas veces el, pues echando más madera en el conflicto en vez de intentar llegar a una solución más es verdad, lógicamente que es una agresión, y todo hay que decirlo, es una agresión de, de Rusia a Ucrania, eh, es una invasión en toda regla, pero en este conflicto internacional entre dos grandes potencias mundiales, muchas veces hay que tener eh, pues ese, ese toque torero ¿no? para evitar que las cosas vayan más. Harry Kissinger dijo al mes o a los dos meses de iniciarse las hostilidades, la, la ocupación de, de Rusia a los territorios de Ucrania, que había que llegar a un acuerdo con carácter inmediato y que había que firmar la paz, ¿eh? que sería lo más, lo más eh, honesto y lo más humanitario posible. No le hicieron caso. Eh, yo creo que el presidente Biden... Eh, no dirige, no controla a, a, absolutamente su administración. Eh, no olvidemos que, que las fuerzas armadas, los militares norteamericanos, hay muchísima base republicana, eh, con lo cual eh, es complicado eh, atacar o desmontar una estructura atacando eh, el tema republicano, la, la, las ideas de los republicanos, del gobierno, cuando gran parte de los militares tienen republicanas, republicana. ¿no? Entonces, eh, ese fallo... Pero usted lo que está diciendo un poco... Eh, que es un descontrol y por eso está Digamos que cosas, la parte republicana en Estados Unidos, de hecho Donald Trump ha dicho que en 24 horas acababa con no la pararía, guerra, lo noticial, digamos que hay eh, parte del ejército norteamericano que no está de acuerdo con que este conflicto no se vaya de las manos, Claro, no, no solamente de, del ejército, sino los servicios de seguridad, del FBI, de la CIA, de la NSA, etcétera, ¿no? Es decir, falta, falta un liderazgo fuerte, o sea... El análisis es que el presidente Biden no es un hombre fuerte. Es un hombre débil porque físicamente es débil, tiene unas carencias importantes, está sometido a, un, a unas investigaciones por él, por su hijo, etcétera, de esos negocios turbios. Entonces, eh, yo creo que la administración norteamericana necesita una vuelta a un liderazgo. No, no digo que sea Trump, no digo que sean los republicanos, es decir, yo no me voy a meter en eso, pero sí... Eh, Creo que es necesario para, para Occidente, para todos los países amigos, para todos los que creemos en la democracia, necesitamos un líder fuerte, un líder sólido en la Casa Blanca, un líder eh, que dé esa seguridad frente a China, frente a Rusia, frente a India que se está incorporando ¿no? y en estos momentos eh, yo creo que eh, desde, desde, iba a decir desde Reagan, bueno, voy a poner, voy a incluir a Bush padre. Ajá. ¿Eh? Desde esa época, yo creo que Estados Unidos, porque Trump no deja de ser un paréntesis, uh, que es verdad que ha sido el único presidente que no ha, no ha organizado ninguna guerra. Un conflicto, es decir, que, que tiene su mérito. Pero bueno, yo creo que en el mundo de la política, de la política de la estrategia histórica, no tradicional, que siempre hablamos de, de un político estratégico, pues, hombre, eh, quizás le haya faltado ese tema y, desde luego, lo, lo que no lo tiene pero, y, el presidente Biden. Pero una última pregunta: ¿cómo va a afectar al conflicto que se haya filtrado incluso el número de soldados de la OTAN, cuerpo de cuerpos de la OTAN, que están infiltrados en, en el frente de batalla? Eh, que se hayan infiltrado los planes de la famosa contraofensiva, sí, e incluso sí. el número de soldados sí, que pueden sí. contar esa contraofensiva, que hablan de casi de 400, entre 400.000 y 200.000. Sí. Esto yo creo, o sea, puede que incluso sea una traición a la propia Ucrania, porque la ha dejado como se dice aquí vulgarmente, con ciertas partes traseras al aire. Esto sigue siendo como otro escándalo tipo Wikileaks. Es decir, salen a la luz unos documentos que es impensable que se puedan filtrar, que puedan salir a la luz, que te haga toda la estrategia defensiva u ofensiva en un conflicto que está arrastrando al mundo. ¿eh? Pero bueno, esto, esto desaparecerá. Yo le doy de plazo primeros de mayo y nos hemos olvidado de este escándalo. Uh -huh. Pues amigos, la verdad que un escándalo sin precedentes en, en el Pentágono, la filtración de documentos secretos que están afectando directamente en la guerra, en la guerra que por cierto hay que recordar que mueren muchas personas y esto pues habrá afectado a muchísimas personas y ha puesto en peligro la, la vida de mucha gente. Nos vamos un instante a publicidad y volvemos, atención, volvemos con las palabras de Allo que directamente acusa a los Estados Unidos de que su ejército está siendo espiado. Veremos por qué Estados Unidos está espiando al ejército de México. Todo esto después de un minuto de publicidad.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 Llame ahora al 918 33 13 35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria. O visítanos en juanbravo55 y en naturhaus.es Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Economics, un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía para España y el resto del mundo. Uh, un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol.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 Continuamos aquí en América Directo el informativo que cuenta lo que otros ocultan al otro lado del Atlántico... ...y que todos los hermanos quieren saber las noticias de Hispanoamérica y de los Estados Unidos. Y vamos a continuar porque lo prometido es deuda y estábamos hablando de lo que está pasando en México. Atención que este hombre, el presidente de México, es un tipo muy, muy peligroso. Ya hemos hablado en otros programas que decíamos directamente que este señor... ...tenía unas relaciones muy especiales... ...con los narcos... ...de hecho desde Estados Unidos cada día... ...se están digamos quejando... ...incluso algunos políticos han hablado... ...de una intervención directa en México... ...para controlar pues el tráfico de drogas... ...pero ahora hazlo... Como siempre, intenta desviar la atención y acusa al gobierno de los Estados Unidos de lo siguiente. Dice, Anlo acusa que Fuerzas Armadas de México son espiadas por el Pentágono. El presidente Andrés Manuel López Obrador... Acusó que las Fuerzas Armadas del país son objeto de espionaje del Pentágono de Estados Unidos y que por eso decidió, por Seguridad Nacional, cuidar la información de las secretarias de secretarías de Marina y Defensa Nacional. Dice, tenemos que cuidar nuestra información por Seguridad Nacional. Ya tomé esa decisión y vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y de la Defensa porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono. Expresó, dice, a preguntas expresas del Universal, dijo que su administración no... Trans... Eh, parentará los contratos de la empresa Atsua, proveedora de software Pegasus, que ha sido empleado para espiar a periodistas y defensores de los derechos humanos. En su intervención en empresa, eh, de pasado martes, el Gran Diario de México dio a conocer que la Secretaría de Defensa Nacional reservó hasta el 2028 los contratos de la empresa Atsua, proveedora de software Pegasus, aun cuando el Ayana le ordenó hacerlos públicos. Bueno, pues... Más madera, como seguimos diciendo, es que el señor Anlo, pues lógicamente es un peligro para todos los mexicanos y es un peligro internacional cuando forma parte de ese eje del Grupo de Puebla y sobre todo de ese eje que controla el crimen organizado. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Hugo Hacha. Buenas noches, don Hugo, ¿cómo está usted? Parece que no lo tenemos al señor Hugo Chávez ¿sí? eh, y conectamos con él. Bueno, lo que estaba diciendo don Juan Solaeche, eh, hazlo un presidente que es una calamidad, que es un auténtico lastre para México, que es el típico que se cree que la gente es tonta, cuando el sabio. Marca con el, con el dedo el sol. Él hace que no miremos al sol, sino a su dedo. Lo hemos visto con el tema de la, de la conquista, que ya es roza el absurdo y la imbecilidad. Pero además vemos que ese señor pues es un... Muy buen amiguete, muy buen amiguete, se lleva muy bien con el narco. Y eh, esto está afectando no solo a la policía mexicana, sino también al ejército mexicano. Y Estados Unidos ve que esto es un coladero porque le ha puesto, le ha puesto como se dice vulgarmente el presidente de México, un pisito a los narcos. <risa> Está claro, eh, lo del el presidente López Obrador es, es, es de curiosidad en curiosidad. Eh, me gustaría no olvidar una cosa que ha sucedido y que ha pasado sin pena ni gloria y es cómo ha obligado a la firma española eh, eléctrica Iberdrola a vender, a mal malvender los activos en México. Es decir, este señor de demócrata, eh, de negociador y, y de creador de mercado, para nada. Es decir, obligar a Iberdrola a malvender los activos en México, me parece, amenazándole, como ha hecho eh, con el tema de posibles expropiaciones, acosando, acosarle etcétera, a nuestros activos allí, yo creo que esto no tiene un pase. A ver, Aldo es fuerte con los débiles y es débil con los fuertes. Cuando Estados Unidos le llama y le llama a capítulo y le dice a Aldo, ven aquí y firma y acepta este conjuntamente con Canadá, Aldo se pone de rodillas. O sea, no es el presidente que da esa imagen a los mexicanos. Lo que pasa es que, bueno, todos los ciudadanos tenemos muchas veces eh, la memoria muy corta, estamos viendo en el corto plazo... Estamos no viendo un, un presidente que sale en esos discursos que parece que está tomado directamente. O sea, es que... Yo veo al, voy a una taberna aquí en Madrid y, y habla con el mismo tono de voz que el borrachín de turno. Eso no es un presidente, esto, esto, eso es una vergüenza para todos los mexicanos. Bueno, es el presidente que, que han elegido democráticamente los mexicanos y yo de verdad que insisto y que deseo que nuestros hermanos mexicanos sigan eligiendo democráticamente durante muchísimos años, en adelante se equivoquen o no se equivoquen a un presidente democráticamente. ¿no? Porque el problema que tienen, las habilidades que tienen estos líderes de, de la izquierda es enseguida limitar los derechos, como estamos viendo, que antes hemos comentado, eh, o limitar o ampliar su poder. ¿no? Me parece a mí que esas, esas habilidades eh, son preocupantes en un, en un mundo, en una América democrática. Que han lo diga que los Estados Unidos le están vigilando. Yo añadiría solo los Estados Unidos le están vigilando. ¿Y qué cree? Que los rusos y los chinos no andarán muy lejos. Y es que los israelíes tampoco andarán muy lejos, presidente Arnold, de estar detrás de todo eso. ¿Por qué? Simplemente porque México es una gran potencia mundial, gracias a Dios. Entonces, como gran potencia mundial, todos los países tienen intereses en saber qué es lo que pasa en México, dónde va a orientarse la política de México y en este caso decir que los americanos me están vigilando, claro, y los chinos, y los rusos. ¿Por qué? porque en México es importante. A usted le gusta la OCA, juega, la OCA, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Pues ahora, de OCA a OCA, y pido porque me toca, y amigos, y nos toca ahora Petro, o sea, que es algo parecido como Anlo, pero en Colombia, un tipo pues eh, bueno, que también tiene sus problemas con ciertas eh, bebidas espirituales, un tipo que quiere llevar a Colombia directamente al atraso eh, total, y que lo que quiere también es blanquear ...a un régimen asesino como el régimen de Maduro. Atención a lo que está haciendo este personaje siniestro donde los hallas. Petro pedirá a Biden levantarle las sanciones a su aliado Maduro. Mira lo que dice esta noticia. Eh, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el pasado lunes que dialogará... A lo largo de la semana con su homólogo de Estados Unidos, Joseph Biden, sobre un posible levantamiento de las sanciones a Venezuela. Un asunto que será el eje central de la cumbre convocada por el gobierno para la próxima semana en Bogotá. Más democracia, cero sanciones. Es el objetivo de la conferencia en Bogotá, adelantó Petro en declaraciones en la sede de la ONU en Nueva York. Primera escalada de la visita que efectúa a Estados Unidos y que el jueves le llevaría a entrevistarse con Biden. Preguntado por los periodistas sobre si abordará con él la cuestión de las sanciones a Venezuela, Petro dijo que es un tema a dialogar. Además de Estados Unidos, la Unión Europea y países como Canadá han impuesto en los últimos años castigos contra Venezuela en respuesta a las acciones del régimen de Nicolás. Maduro, con el fin de desatacar el proceso de negociaciones entre el régimen y la posición venezolana Colombia convocó para el próximo 25 de abril una reunión internacional en la que está previsto que participen representantes de los Estados Unidos, de países europeos y de varios estados de Hispanoamérica. Petro insistió que en esta cita se buscará principalmente que no haya sanciones y que haya muchas más democracia Pues amigos señor Petro el señor Petro, que gana también las elecciones de la forma que gana, lo único que quiere hacer es blanquear la dictadura genocida y asesina de un señor que se llama Maduro. De un señor que con sus políticas y con su latrocinio ha obligado a que más de 5 millones de hermanos venezolanos se tengan que ir del país y que ha dejado el país en una ruina Absoluta y total. Y ahora viene Petro, que por cierto también quiere blanquear a las narcoguerrillas. Y también hay que, que blanquear al jefe. Porque claro, el epicentro del crimen internacional en Hispanoamérica está en Venezuela. Y al jefe hay que blanquearle. Que el jefe no es maduro. Que el, fe, el jefe es el, los el cártel de los cinco soles, señor Solaeche. Bueno, yo lo que... <coughs> Empezaría por decir que Petro fue un guerrillero, es decir, a ver, uno viene de donde viene y no puede renegar de sus raíces. Le llamaban el cagón por lo visto. No sé, pero eh, A ver, yo le tengo respeto intelectual a Petro, Petro es una persona que intelectualmente es un hombre muy preparado, ojo con Petro. Yo tengo mucho respeto a los colombianos porque, porque me sorprende siempre gratamente uh, como figuras destacadas en el, en el mundo intelectual, en la intelectualidad y en el mundo jurídico. Es decir, Colombia aporta a, a Occidente o al mundo civilizado, aporta grandes figuras. Entonces, el hecho de que el presidente Petro haya... Dejado pasar la oportunidad de convertirse en un líder por la paz auténtico, en un hombre que ha sido guerrillero, un hombre que intelectualmente está muy bien formado, un hombre con un problema de las FARC, eh, no tenía que ser el abanderado de esas dictaduras de la, de la región. Yo creo que ha perdido una oportunidad histórica de convertirse, porque intelectualmente está muy preparado él, en convertirse en el alaí de la democracia. Es decir, que Petro defienda a Maduro, pues hombre, yo lo único que le tengo que hacer llegar al presidente Petro, con todos mis respetos, es el informe de Derechos Humanos. Pero es normal, solamente o sea, que, que Petro defienda a Maduro es lo mismo ...como que la generalidad de Cataluña defiende al Barça... ...porque digamos, entre corruptos entienden, ¿no? Pero vamos a ver, por eso digo, por eso me refiero... Que, ...que intelectualmente, que es un hombre al que yo le tengo mucho respeto... ...al presidente Petro, haya dejado escapar esa oportunidad... ...él podía haberse convertido en el líder de, de Iberoamérica... ...en el líder de los derechos humanos, ¿por qué? Porque sus antecedentes vienen... ...sus antecedentes, él viene de, de, de guerrillero... ...entonces qué mejor, es decir... ...es una especie de Nelson Mandela... Mal, Mandela eh, ...salvando la distancia... ...pero que él podía haber jugado ese papel... ...de la paz y de los derechos humanos... ...en, en América. Pero don, don Juan... Con todo, todo lo respeto, contrario. Donde, donde no hay... ...donde no hay mata no hay patata. Vamos a conectar con nuestra querida Mabor Petit... ...buenas noches maybor ¿cómo está usted? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo desde acá, desde los Estados Unidos. Meibor, le decía a don Juan Solaeche que donde no hay mata no hay patata y lógicamente el señor Petro no es ni la persona adecuada de hablar de derechos humanos pero sí la persona adecuada para intentar blanquear a ese genocida llamado Maduro, ¿no? Así es, bueno, el pasado de Petro muestra que no tiene ni la capacidad ni la moral para hablar de derechos humanos ni de paz es un criminal que estuvo en la cárcel y que tiene un amplio prontuario en la historia política colombiana. Por su lado, forma parte del llamado Foro de Sao Paulo. Desde el inicio, Gustavo Petro ha estado presente en cada una de las acciones que se han acometido contra la democracia y contra las libertades en América. También opuesto de manera directa a lo que han sido las políticas en contra de la lucha para que Colombia deje de ser un centro de narcotráfico y de producción de cocaína. Lo hemos visto en la ONU, planteando la necesidad de que se rompan todas las barreras para que la cocaína fluya a nivel mundial. Y hoy en día lo vemos defendiendo a Nicolás Maduro. En el día de hoy, una escena bastante interesante ante la OEA en la que solicitó que Nicolás Maduro sea perdonado, que se integre a la comunidad iberoamericana que se le reciba con locas y que los Estados Unidos eliminen tanto las sanciones que pesan sobre las curas corruptas del de rey de Nicolás Maduro pero también que se eliminen todos los elementos de persecución que hay sobre las cabezas criminales del régimen de Caracas. Eso indica que hay una asociación estratégica entre Petro, entre Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los que le acompañan y otras organizaciones criminales que operan por lo largo y en tiempo. quiero leerte... Hablando, ahondando más sobre Petro, eh, la siguiente noticia dice Petro, impulsado por su misión de paz total, retomará el diálogo con la desidencia de las FARC. Eh, de nuevo vemos como aquellos que asesinaban, que mataban, que traficaban con drogas, pues este tipo quiere blanquearlos. De hecho, se está diciendo en Colombia que hay que indemnizar a la guerrilla y no a las víctimas de la guerrilla. Si se indemniza la guerrilla, entonces se está poniendo en cuestión el propio Estado de Colombia, ¿no? Así es. Incluso en esta semana que transcurre, escuchamos a uno de los peores guerrilleros con un amplio prontuario criminal, como lo es Timochensko, hablar ante la ONU y pedir que prácticamente se les considerara como unos líderes de paz. Cuando uno eh, observa el comportamiento que está dándose desde el gobierno de Gustavo Petro, también eh, esta semana se supo el prontuario que tiene el canciller Leiva, el jefe de Relaciones Exteriores del gobierno colombiano, que fue parte de la guerrilla y que actuó de manera directa sirviendo como portavoz de la guerrilla para aquellas reuniones que tuvieron lugar en La Paz, durante el mandato de Castro en el poder y que concluyó con un acuerdo de paz que en lugar de darle lo que se quiere y lo que se pedía, que era un fin a todas las hostilidades en Colombia y que se le diera un peso importante a las víctimas, lo que ocurrió con ese plan de paz es que se le dio poder a los guerrilleros que asesinaron a miles de colombianos. Hoy en día, ellos no necesitan ni siquiera pasar por las urnas para garantizarse 10 puestos en el Congreso que los están ocupando para empujar una agenda que va contraria a los intereses de los colombianos. Si uno observa que el canciller de Colombia fue miembro de la FARC, y está en estos momentos negociando aquí en los Estados Unidos que se perdone a Nicolás Maduro, que se le quiten las sanciones, que se elimine la acusación federal que hay en contra de Nicolás Maduro y que en todo sentido se si acabe la persecución. Uno observa que el crimen organizado está avanzando día a día, ...en Colombia y por supuesto como bandera Venezuela. Pues Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo... ...y como siempre tus eh, opiniones extraordinarias y tu análisis... ...que nos lleva a la verdadera realidad de lo que está pasando... ...en nuestra querida Hispanoamérica. Un fuerte beso y cuídate mucho. Igualmente para ti y para toda la audiencia. Gran saludo. Y amigos, vamos a continuar porque nos vamos al Cono Sur y qué pasa en nuestra querida Argentina, en la cual nuestra querida, bueno, nuestros queridos hermanos que viven aquí en España pues eh, saben muy bien lo que es la inflación, pues que está totalmente desbocada. Miren lo que dice la noticia, la inflación argentina no encuentra techo y se dispara en un 104% en marzo. A ver, para que la gente lo entienda, los que nos están viendo en Hispanoamérica, en, en España, los que nos están viendo en Argentina, lógicamente, lo saben perfectamente. ¿Que esto, ¿Qué esto quiere decir ahí, amigos? Que si ustedes tenían propiedades o dinero por valor de dos dólares, todo lo que tenían, en un solo mes, se ha devaluado a un dólar. ¿Y entonces a quién tiene que dar las gracias? Pues al peronismo, hombre... El peronismo que está llevando a la ruina más absoluta a uno de los países más ricos del mundo. Hay que recordar que Argentina en 1940 era la cuarta potencia económica mundial. Señor Solaeche, y ahora estos peronistas tercermundistas, eh, que están también con ese eje del crimen organizado y eh, del grupo de Puebla, pues están haciendo que la pobreza crezca en un solo, en un solo mes el doble. Porque son expertos en crear pobres, ¿no? Eh, lo de Argentina es, es, es un caso muy especial. Como bien decías, es inmensamente rico... Eh, ha superado eh, a todos los gobiernos que ha tenido que sufrir, y gracias a las riquezas de, de ese país tan, tan entrañable, bueno, pues todavía está en pie y es un, y es un portavoz importante en la región. Eh, claro, si el año pasado tuvo ya un, un índice de inflación del 95%, se habla. ...de que este año cerrará con un 110% de inflación y el año que viene, bueno, pues si lo pueden controlar un poquito más, pues no bajará también de las, de las, uh, del 100%, eh, bueno, va a ser muy complicado. Los analistas internacionales señalan uh, tres cosas. Dicen o aconsejan a sus inversores y, y a los argentinos que se hagan acopio de divisas, sobre todo de dólares... Porque claro, con esta inflación, tú con el dólar, en tu el dólar americano claro. en tu cartera, claro, tú estás ganando una salvajada. Dicen los analistas internacionales que por favor que dejen de emitir papelito, uh -huh. porque es esa inflación tan brutal, y que controlen un poquito el gasto. Pues amigos, vamos a seguir y vamos a seguir con esta noticia que habla que en Nicaragua...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 nuestra pequeña sabandija para el señor Ortega. Eh, nos vamos, nos vamos a ir, pero antes voy a ponerles un vídeo y luego lo va a comentar el señor eh, Solaeche, 30 segundos. Un vídeo en el que se resume qué es lo que está pasando en Hispanoamérica. Quien quiera ver, quien tenga vista para ver, que lo vea y el que esté ciego, amigos, porque siga siendo ciego. Vamos a ver este vídeo. Aquí el problema que habría que entender, qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero así con un cinismo sí enorme, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. No los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestro enemigo. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura. Porque ya sabe de que cuando se necesite defender en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así, con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Entonces cuando llegan a ser clase media se les olvida dónde vienen y quién los sacó. No los podemos sacar a la clase media, porque los pobres son los que votan por nosotros. Los pobres son los que nos dan el poder. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura. Es un asunto de estrategia política. Pues yo creo que más claro el agua. O sea, la izquierda tiene como objetivo crear pobres. Y es verdad, si usted ve en Cuba, solo hay pobres. Si ve en Venezuela, solo hay pobres. Si ve en Nicaragua, solo hay pobres. ¿Por qué? Porque es un granero. Esto es un, esos crean fábricas de pobres. Porque dicen que los pobres los apoyan. Seguro Soda Eche. Claro, la clase media, la que puede comer todos los días tres veces, la que puede darse una ducha y la que bueno, pues, puede tener un coche y tener una cierta libertad. Eso no, porque la libertad no va con este marxismo. A ellos quieren pobres, que nos tengan sometidos, para que luego ellos les den sus cuatro granitos de maíz y como una pequeña gallina, Coman de su mano y los tengan sometidos. Tiene 30 segundos para explayarse porque ya nos vamos. Muy sencillo. Eh, me voy a remontar 500 años. Cuando llega a España aquellas maravillosas tierras, lo que hace es luchar contra los caciques. Entonces España lleva la cultura, lleva la educación, lleva la riqueza, lleva esa educación que, que, que consigue que por ejemplo en 1603 Guatemala tenga una universidad cuando en Europa apenas existían universidades. Eso lleva a España. Y entonces en esa lucha con los caciques lo único que España no consiguió erradicar nunca fue los caciques y hoy en día lo que estamos viendo son esos caciques históricos como líderes de la izquierda sometiendo al pueblo. En aquella época eh, eran víctimas, eran sacrificios rituales, eran cómo Gracias se actuaban las tribus, y en este momento estamos viendo el mismo sistema caciquil en la izquierda, sometiendo al pueblo, no dejándole crecer, no dándole educación, eh, dándole solamente los pinuts, eh, lo suficiente para mantenerse. Esa es la definición. Pues amigos, Blanco y en botella nos despedimos. Muchísimas gracias, señor Solaeche, por haber estado con nosotros en América Directo. Y a todos los hermanos de hispanamérica pues le lanzamos un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana aquí en América Directo, contándoles lo que el marxismo cultural no les dejan que les cuenten otros medios. Hasta la próxima semana, amigos.